Dejar claro que yo no soy eh, ningún, o, sea, o no, mejor dicho, no defiendo ningún sistema. Simple, simplemente soy un analizador de todo, del sistema. Y de forma autodidacta, desde la teoría y la práctica, pues así llego a una determinación. Llego a una determinación con la serie gigante, cosas positivas, cosas negativas. Llego a una determinación con el heavy duty cosas positivas, cosas negativas y no sabría con qué quedarme, si sí tengo cosas claras en el que opinión personal, un músculo más fuerte es un músculo más grande, pero eh, ya os digo que mm, no defiendo nada, simplemente me encanta analizar, ¿ok? Eh, yo personalmente, personalmente eh, a lo largo de mi carrera deportiva, eh, escogí lo que son para mí los mis dos sistemas de entreno basados en la teoría y práctica eh, con el que menos repercusión tiene en, en, en una lesión y más repercusión tiene en el objetivo de aumentar la síntesis proteica y en la mayor reclutación muscular, como he dicho antes. Eh, causando los tres principales beneficios de la hipertrofia, que es el tiempo bajo tensión, que para mí es el, el idioma muscular eh, en los sistemas de entrenamiento y creo que en las series gigantes también, la eh, laceración muscular y estrés metabólico. Opino que un entrenamiento tiene que acabar con el 100% de todas las fibras reclutadas y, eh, insisto, eh, hay dos sistemas premium para eso desde mi punto de vista. Uno, el respause, que es lo más cercano a una repetición forzada, es decir, cuando tienes a, una, a un compañero que te quiere ayudar esas dos repeticiones extra, eh, digamos que es la, la clave en el heavy duty pionero, eh, yo creo que la pause es lo más cercano a una repetición forzada, es decir, llegas a tu máximo o fallo momentáneo ...en el que recuperas entre 10-15 segundos... ...dependiendo del grupo muscular... ...un poco de fosfocreatina... ...para... Eh, ...intentar reclutar... ...esas fibras internas... ...en este caso las fibras tipo 2B... ...que son las que más se adaptan al crecimiento... Eh, combino el sistema Repause... Eh, ...con un sistema de Drop sets um, ...al final del entrenamiento... ...¿por qué?... Porque el drop sets es todo lo contrario al respaws. El respaws suma intensidad o digamos eh, incide más en, la, en el reclutamiento de las fibras de potencia tipo 2 y el drop sets o serie descendente incide más hacia abajo a estimular ese tipo de fibras tipo 1 que no se han estimulado al 100% a lo largo de, del entrenamiento. Por eso es muy importante saber que... Los primeros ejercicios de un entrenamiento tienen que incluir sistemas de alta intensidad como el respause y el drop set o series descendente siempre al final del entrenamiento, nunca antes. Al final, eh, he analizado a lo largo de mi carrera que el sistema respause es el sistema más utilizado en la era del culturismo, es decir, ya se, ya se utilizaba en el, en el heavy duty convencional. Ya se utilizó eh, preparadores como Honey Rumble, como LF77, eh, lo utilizan preparadores actuales como Patrick Tour. Indirectamente también el sistema de Milo Series Gigante es un respausa, tienes un pequeño descanso eh, entre series. Eh, cuando hacemos un, una serie, por ejemplo, se me ocurre, de bíceps a alterno, es un respause. Levantamos una mientras la otra descansa. Es decir, el sistema respaus lo estamos haciendo indirectamente siempre. Cuando hacemos unas tijeras con mancuerna estamos haciendo un respaus. Mientras una se recupera, la otra trabaja. Al final, el, el objetivo es el mismo. Eh, cuando llegamos al fallo muscular, tenemos que preguntarnos, ¿se ha cansado el músculo o se han cansado los metabolismos energéticos? Probablemente se haya cansado los metabolismos energéticos, porque si yo tengo una serie de 10 repeticiones al 80% de un RM y he llegado al fallo muscular, si yo resto peso inmediatamente, puedo seguir. Por lo tanto, el músculo no se había reclutado completamente. ¿Ok? Entonces, el Red Pause no es nada nuevo ni mío, pero siempre ha estado aquí durante toda la vida y creo que es el sistema más... Eh, ...más... Eh, ...más de alta intensidad... ...con el que... ...menos probabilidad hay... ...para una lesión... ...y esto es simple... ...en el pasado... ...hacíamos una serie convencional en pirámide... ...en el que íbamos añadiendo peso sucesivamente en cada serie... ...el Red Pause... ...no te permite hacer... ...una serie de 12 repeticiones... ...añado peso... ...una serie de 10 repeticiones... ...añado peso... ...otra serie de 8 repeticiones... ...añado peso... Y, última, y ulti, una última serie sin repeticiones. En el respawn te quedas en 12 repeticiones, descansas 20 o 30 segundos, vuelves a, a, a manejar el mismo peso que descansaste para po poder eh, recuperar eh, un metabolismo energético, en este caso en la forma de sulfágeno, para reclutar esas fibras internas. ¿Por qué? Porque el metabolismo energético se recupera antes que el músculo. Por lo tanto, si canso el músculo, recupero energía, sigo... Dando la intensidad, recupero energía y sigo dando la intensidad, voy a reclutar esas fibras internas que son las que mayoritariamente mayor cantidad de miofibrillas tiene y por lo tanto mayor capacidad de hipertrofia sarcomérica o funcional contienen. Al final del entrenamiento dejo el set o serie descendente. Que voy descendiendo el peso sin descanso para reclutar al contrario que al principio, con el repau ese tipo de fibra eh, tipo 1 que no se han trabajado al principio. ¿Y por qué no se trabaja al principio? Porque los almacenes de fosfocreatina o ATP, que son los que nos da esa potencia, debemos de utilizarlo al principio para manejar los mayores pesos. Y es al final cuando estamos más cansados, cuando trabajamos el número o el tipo de fibras eh, no menos importante, pero que sí tiene menor capacidad de eh, estímulo. ¿Okay? Hemos hablado de las superseries. ¿Qué es una superserie? Un respaus. Haces un ejercicio. El tiempo que vas de un ejercicio a otro es un respause. Descansas 20 o 30 segundos. ¿Qué es una triserie? Dentro de la triserie y la superserie hay un respawn, porque inmediatamente en milésimas de segundo no cambia de ejercicio, tardas unos segundos en ir. Eh, ¿Qué es una serie gigante? Como decía Milos, lo que es mayor a una triserie, cuando hay cuatro, cuatro ejercicios seguidos ya a partir de ahí se considera una serie gigante. Y al final el método es el mismo, intentar inhibir ese Exexo, exceso de ácido láctico que es el que quizás te va a permitir parar muchas veces ocurre que el ácido láctico hace que pares como dice milo tienes que tener una mentalidad muy fuerte para superar ese quemazón vale de ácido láctico el respawn eh, lo que considera es que vas atrasando y dando unas milésimas o segundos para poder limpiar ese ácido láctico y que no acaba eh, ...que no te acabe quemando tanto... ...en el que te procure dejar la serie... ...no estoy hablando de eliminarlo por completo... ...como dice Milos... ...tienes que sentir dolor... ...y tiene que haber una pequeña cantidad de ácido láctico, eh, ...precisamente porque una pequeña cantidad de ácido láctico ...proporciona estrés metabólico... ...y a nivel hepático... ...eleva los niveles de IGF-1... ...vale, es decir... ...cuando hablamos de estrés metabólico... ...hablamos de tiempo de descanso entre series... ...cuanto mayor estrés metabólico hay... Al alza, hormonas principales anabólicas como la hormona de crecimiento, testosterona eh, o factores de crecimiento van al alza, aumentando la síntesis proteica.